En la Universidad del Magdalena siempre buscamos rutas para avanzar. Por eso, UniMagdalena siembra. Siembra calidad. Siembra inclusión. Siembra integridad. Siembra tierra, siembra con Siembra innovación, A un futuro mejor. Siembra el alma en la tierra, siembra con el sol. Siembra resiliencia, siembra buscando ruta, A un futuro mejor. Siembra sostenibilidad, con el fin de conseguir el anhelado fruto de la reacreditación, estudiante, docente, egresado, administrativo, funcionario, padre de familia, comunidad en general, es el momento de sembrar por UNI Magdalena, porque en la Universidad del Magdalena siempre buscamos rutas para avanzar.